...Juan Bustamante López presentó ayer... ...en el Centro de Innovación Tecnológica Garum de Isla Cristina... ...su último libro de autoayuda... ...titulado, así no, errores al conocer a alguien. El Salón de Actos del Centro de Innovación Tecnológica... ...Garum de Isla Cristina ha cogido este martes... ...la presentación del libro de Juan Bustamante López... ...así no, errores al conocer a alguien... ...en el que ofrece claves sobre lo que hay que hacer... ...y evitar cuando se está conociendo a una persona. Eh, muchas veces pues...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 Yo soy el que ya dice lo de chica, la papa y esas cosas, o sea que yo, yo ya soy de aquí, prácticamente. <risa> no, y la verdad es que tengo muchos recuerdos aquí maravillosos. Bustamante, que comenzó su andadura como escritor en 2012 de manera casual, cuenta con una larga trayectoria en medios de comunicación, y ya había publicado anteriormente dos libros de autoayuda, y ahora qué, con claves para superar una ruptura, y nosotros dos sobre cómo mantener una pareja.